de hecho que papá hace eso. Así que tú un chingano. Está bien, eh? Muy buenos días. Yo sé que para muchos no es buenos días. Principalmente para nosotros franco-macorizanos y para los que están fuera de nosotros, que son nuestra familia. Mi nombre es Mildred Sánchez. Estamos aquí... Es puesta haciendo nuestra labor, haciendo nuestro trabajo como manda la ley, como dice Dios, de servir a nuestro pueblo. Pero Mildred Sánchez, Mildred Sánchez, esa mujer que ustedes la han visto todos los días. Quiero que sepa nuestras autoridades, nuestras autoridades que nos abandonaron, que nos dejaron solo. Quiero decirle, señor presidente, quiero decirle a la gente de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, que no diga tanta mentira como las que están diciendo. San Francisco de Macorís, nuestros hospitales, nuestra clínica colapsaron. Colapsaron, señores. Los médicos no es como dicen, que los médicos no es que no quieren trabajar, es que no tienen cómo trabajar. Aquí no aparece la medicina, aquí no aparece un guante, aquí no aparece una mascarilla, señores. Nuestros hospitales, eso no funciona, eso está infuncional. Las pocas clínicas que tenemos nosotros, que no están dando un servicio, que queremos darle las gracias, menos yo, Mildred Sánchez, quiero dar las gracias, siglo XXI, que se ha expuesto, que es la única clínica que le está dando lo que es auxilio a los pocos, porque son demasiados. Igualmente que INEME, igualmente que Materno, y un gran amigo mío que adoro en el alma, que le quiero agradecer, doctor Luis, igualmente que doctor Sarante, señores, las clínicas de aquí, las demás, están sentadas esperando que nos movamos moritón. Aquí no hace más nada. Yo quiero hacer un llamado al Ministerio de, de Salud Pública que no es lo que está diciendo ahí. Que no es verdad lo que está diciendo. Aquí no hay nada controlado. Aquí no aparece, señores, un calmante no aparece. Un calmante no aparece. Te dice si sí, ven, yo tengo un sobrino que se llama Jorge Esteves, que es el coronel del Cuerpo de los Bomberos o el Cuerpo de los Bomberos, un joven que formó el Cuerpo de los Bomberos en San Francisco de Macorís, un joven que ha dado su vida, su vida ha dado, y no encuentro un lugar donde llevarlo, un lugar no lo encuentro, ya no hay lo que hacer, señores, la gente, yo estoy dispuesta a lo que sea, a lo que diga, porque total, uno tiene más cariño y tú no sabes qué es lo que usted tiene, porque ya no sabe si uno está también enfermo, entonces aquí tú nos haya que hacer. Yo tengo el dinero para comprar los medicamentos. Y dónde están los medicamentos, dígame. No aparecen, no aparecen, lo escondieron todo, coño, todo lo tienen guardado, todo lo tienen escondido. Se me importa lo que piense, porque estoy desesperada ya. Así como ando en la calle haciendo mi trabajo, tengo familia, tengo amigos que se me murieron, tengo gente que dieron todo por Macorís. Señor, salud pública, deja hablar tanta mierda, coño, y venga a resolver aquí que los médicos, si sí los preparan de equipo, de guantes, de mascarilla, ellos hacen su trabajo, pero no pueden exponerse, no pueden, señores, la enfermera, dan pena, acorralada, porque quieren trabajar y no hallan cómo hacerlo, me quitan esta mierda, porque total, yo no sé qué es lo que está pasando. ¿En de qué? Si tú no sabes qué es lo que tú tienes, ¿eh? Señor Ministerio Público, esto no va a ir bonito, hay algo que me indignó a mí que usted hizo y quiero decirlo como ciudadana, vi crecer al doctor Morissette, lo vi crecer ese señor un hombre serio, un hombre honesto, un hombre que entregó el 100% a San Francisco de después que lo enfermaron, que se enfermó cancelado yo no sé qué está haciendo aquí los médicos, porque este no es momento de hacer cosas este no es momento, pero oiga lo que le voy a decir el señor Morissette es un hombre serio y un hombre con todos los principios profesionales. Esto no se va de que hablar bonito. Esto no se le va a de actuar. Y le habla Mildred Sánchez, la comunicadora, la mujer de San Francisco de Macorís. Oye, estamos acolazados, estamos fracasados, señor, aquí. Esto no es hablar, aquí los médicos quieren trabajar, aquí la enfermera quieren trabajar, aquí todo el mundo quiere trabajar, pero no haya cómo hacerlo. Muchísimas gracias, señores, y solamente pedir a un Dios poderoso que hay que lo puede todo. Le he dicho que tenemos que arrodillarnos, le he dicho que tenemos que pedirle perdón al Papa Dios, porque es el único que puede hacer lo que estamos haciendo. Estoy en la calle porque soy una mujer bendecida, porque soy una guerrera, y yo le creo a mi padre yo sé que vamos a salir de aquí que este pueblo de San Francisco de Macorís hoy está humillado hoy está triste pero se va a levantar es este un pueblo que se va a levantar es este un pueblo que hoy mañana va a decir todo lo malo quedó atrás porque vamos a ser victoriosos y yo espero ver la gloria porque que esté ahí al lado mío que no se enfrente con lo que está yo soy misma capaz de hacer cualquier cosa porque esta cosa hay que acabarlo tal vez nosotros estamos tensos tal vez estamos preocupados pero oiga, a partir de la fecha que termine este proceso, va a haber un Macorí limpio, va a haber un Macorí humano, va a haber un Macorí sano, va a haber un Macorí con otras virtudes que tenemos. Gracias arme por escucharme y gracias de verdad que sí por darme la oportunidad de decir lo que siento, porque ya de verdad que no puedo más.